Buenos días a todos. Eh, en primer lugar, agradecer a Ampier, la, la organización de, de estas jornadas, que nos permiten, pues como bien decía Miguel Ángel, compartir experiencia, compartir nuestros conocimientos y, y ponerlos a vuestra disposición. Gracias, gracias a todos también los que estáis hoy aquí. Eh, bueno, mi nombre es Marga Ortega y soy responsable de proyectos del Departamento Solar de, y Autoconsumo de, del IDAE. Eh, yo vengo a hablaros, básicamente, del plan de recuperación, transformación y resiliencia y en específico, ¿vale?, de, de esta línea de ayudas que hemos puesto a la disposición de la ciudadanía, que son las vinculadas al autoconsumo y al Real Decreto 477. Así para ponernos un poco y entrar en materia, ¿vale? Venimos de una situación sanitaria sin precedentes. Por este motivo, desde la Comisión Europea se ha movilizado una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero para eh, bueno, pues recuperarnos ¿vale? todos los Estados miembros. En total eh, hay unos 750.000 millones de euros, ¿vale? los cuales, como he dicho, bueno, pues, pues la Comisión prevé repartirlos de diferentes maneras. La mayor cuantía se la lleva el Mecanismo Europeo de, de Recuperación y Resiliencia que eh, hablamos de 672.500 millones de euros. En este sentido, España ha hecho ya su, sus deberes y tenemos nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es lo que llamamos el PRTR. Se publicó eh, en abril del 2021 y, bueno, si queréis más información, tenéis ahí la página web. Pero, bueno, básicamente lo que es es una movilización de, de, mucho, de mucho dinero, eh, que se da en cuatro ejes principales, ¿vale? Transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial igualdad de género. Esos cuatro ejes llevan asociados unas palancas, las palancas unas componentes y las componentes unas medidas. Las medidas básicamente se dividen en dos, son inversiones o reformas, ¿vale?, en nuestro caso, eh, renovables, estamos en la palanca número 3, transición energética justa e inclusiva. Dos componentes. Por un lado, la generación de energía renovable, componente 7, y por otro lado, todo, los, todo lo relacionado con la eh, flexibilidad y el almacenamiento, que sería la componente número 8. Y ya viendo un poco el panorama global, ¿vale?, surge el Real Decreto 477. Se vio una necesidad de favorecer el autoconsumo, la generación distribuida y por eso el 30 de junio del 2021 se publica el Real Decreto 477. Es un Real Decreto que lo que aprueba es la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de, de Ceuta y Melilla con el fin de que ellas desarrollen diversos programas de incentivos vinculados al autoconsumo, al almacenamiento ...y a la generación renovable térmica, ¿vale? Esta principalmente en el sector residencial y todo ello, pues como os decía, dentro de, de este marco PRTR, ¿vale? Del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué es el Real Decreto 477? Bueno, el Real Decreto 477 son unas ayudas territorializadas. En principio, eh, se gestionan desde las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene asignado una cuantía... Y las ayudas se dan a seis programas específicos. Les tenéis ahí. Autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios es el programa 1. El programa 2, igual, pero para sectores productivos. El programa 3 es únicamente almacenamiento para sectores productivos. El programa 4 es el autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, eh, sector público y tercer sector. El programa incentivos 5 es la incorporación de almacenamiento a instalaciones existentes en el sector residencial y, por último, el programa de incentivo 6 que viene encaminado bueno, a subvencionar instalaciones de climatización y ACS eh, en el sector residencial. ¿Qué presupuesto inicial cuenta? Bueno, como os he dicho, eh, eh, hay un presupuesto ¿vale? asignado a, inicialmente 660 millones de euros repartidos por componentes, es decir, tenemos un presupuesto para generación renovable y otro presupuesto para, para almacenamiento y por programas de incentivos. Este presupuesto, de acuerdo con el Real Decreto 477, es ampliable. Se podría ampliar hasta los 1.320 millones de euros. ¿Para quién van dirigidas estas ayudas? Bueno, pues ha intentado que, que todos podamos acceder de una otra manera y sobre todo, como decía Miguel Ángel, van dirigidos a pequeños eh, productores de, de energías renovables. Los programas 1, 2 y 3 son para sectores productivos y van dirigidos a personas jurídicas y agrupaciones de personas físicas, vale, siempre con actividad económica. El programa de incentivos 4 y 5, pues aquí tenemos personas físicas, comunidades de propietarios, eh, administraciones públicas y personas jurídicas sin actividad económica. ¿vale? Y, por último, el programa de 6 se enfoca en el sector residencial y eh, los destinatarios últimos serían las personas físicas, las comunidades de propietarios, eh, los, las eh, administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando se destina a vivienda social, ¿vale? La, las instalaciones en las que, en las que se pongan estas, esta tecnología. ¿Qué se subvenciona en el Real Decreto 477? Bueno, pues por una parte tenemos los programas 1, 2 y 3, los que se subvencionan instalaciones de autoconsumo, energía solar fotovoltaica y energía eólica, ¿vale? Eh, como os decía, eh, bueno… Eh, Siempre tienes que cumplir el 244 y se subvencionan instalaciones aisladas y conectadas a red. Siempre pequeñas, menos de 5 megavatios. Se permite hacer instalaciones de mayor potencia, pero no estarían subvencionados más que los 5 primeros megavatios. ¿vale? Eh, además, bueno, pues deciros que hay una ayuda complementaria para aquellas instalaciones que se realicen en Marquesina o que, se, que supongan una retirada de, de amianto. El almacenamiento serían los programas 1, 2, eh, 3, 4 y 5, pues con la, con la redacción actual se permite almacenamiento hasta 2 kilovatios hora de, de capacidad vale, y siempre que el almacenamiento no esté conectado a red. Y por último, el programa de renovables térmicas, el programa 6, subvenciona instalaciones de energía solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia y aerotermia. Y, y, bueno, pues en este caso deben de cumplir con el RITE y para considerarse renovables, ¿vale? las instalaciones de aerotermia tienen que tener un SPF mayor a 2,5. ¿Qué instalaciones son elegibles? Depende de los programas. En el 1, 2 y 3 son instalaciones elegibles aquellas que se hagan o que cualquier compromiso en firme de ejecución sea posterior a la fecha de solicitud en la convocatoria correspondiente. En el caso de los programas 4 y 5 y 6, eh, funciona de diferente forma y son elegibles todas las actuaciones que se hayan hecho después de la publicación del Real Decreto en el BOE, es decir, del 1 de julio del 2021. ¿Vale? En el caso eh, de todos los programas, los presupuestos deben tener fecha posterior a la publicación del BOE y bueno, se permiten actuaciones previas, que, preparatorias, que son las que veis ahí. Aquí no me enrollo. ¿Qué documentación? Pues bueno, el Real Decreto nos dice qué documentación específica tenemos que entregar para presentar estas ayudas y luego cada convocatoria en las comunidades autónomas pues, pues nos da esta misma relación, incluso hay comunidades que, que podrían exigir algo más. ¿vale? Sí que me parece importante destacar que, que hay una documentación específica por programa, por ejemplo, se van a exigir unas declaraciones responsables firmadas por un técnico competente o por la empresa instaladora para los eh, proyectos de almacenamiento, diciendo que no se supera esa capacidad y que la instalación no está conectada a la red. Y luego, en, los programas de en el programa de Incentivos 4, debemos tener una declaración responsable en el que eh, bueno, pues se, se diga que la energía que se autoconsume es igual a super, o superior al 80% de la energía que generamos. ¿vale? Ahí tenéis bueno, pues la documentación del programa Incentivo 6, ya os digo, eso eh, lo tenéis en el Real Decreto y si no, pues lo, lo, os lo podéis consultar. ¿Cómo son estas ayudas? Subvención a fondo perdido. Va a haber otros tipos de ayudas que son préstamos o estas son subvención a fondo perdido. Y pueden ser de dos formas. En el 1, 2 y 3, en los programas 1, 2 y 3, los que van dirigidos a empresas, ¿vale? a, a, a entidades con actividad económica, lo que se hace es eh, subvencionar un porcentaje del coste elegible. Dependiendo del tamaño de, de la, del destinatario último, el porcentaje varía. Eh, siempre nos limitamos por un coste subvencionable máximo, ¿vale? Que, que nos lo dice el Real Decreto. Y en el caso de los programas 4, 5 y 6, es un módulo, es un módulo fijo. Nunca nos van a subvencionar más del coste elegible, no, no se puede llegar 100, a superar el 100%, pero tenemos un, un módulo. Eh, ...para cada una de las actuaciones. Os he puesto aquí, pero no, no me voy a, a enrollar. Contaroslo, André, eh, las intensidades de ayuda. En los programas 1 y 2 varía, como he dicho, dependiendo de la tecnología, dependiendo del tipo de actuación y, sobre todo, del tamaño de la empresa... Programa 3, programa 5, los dos programas de almacenamiento, ahí veis las intensidades de ayuda. Lo que os decía, eh, para los programas 1, 2 y 3 es un porcentaje, en el caso de 4, 5 y 6 es un módulo, unos euros por, por kilovatio. Vale, eh, en el programa de incentivos 4, eh, deciros bueno, que, que es el, el dirigido a personas físicas, ¿no? es esas pequeñas instalaciones, hay una ayuda adicional para para aquellas instalaciones que, que, sea, eh, vamos, que lleven asociada una eliminación de amianto en la cubierta o eh, que estén instaladas en marquesina. Veis ahí eh, las ayudas. Para las seis, programa de incentivo 6, desarrollo térmico, bueno pues lo mismo, dependiendo de la tecnología, si, son, si es biomasa, si es solar térmica, pues tienes eh, una cuantía de, de ayuda asociada. Además, eh, se... Hay una ayuda adicional por reto demográfico, es decir, lo que se pretende es bueno, pues que estas instalaciones eh, primar a aquellas que, que se instalen en aquellos municipios que, que favorecen la, el, el reto demográfico. ¿eh? Eh, un 5% más en el caso de los programas 1 2 para, para las instalaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes o en núcleos urbanos de 20.000 pero que, que tengan una población, en, eh, cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000. Y, bueno, pues ahí veis eh, en el 4.5, pues un módulo adicional y una ayuda adicional. Si la instalación está eh, en un municipio de reto demográfico, pues aparte de la ayuda, sumaríamos esa, esa ayuda adicional. ¿vale? Bueno, he intentado ser rápida, más que Nada, daros a conocer que existen ayudas que desde la Administración se apoya y se quiere fomentar el autoconsumo, ¿vale?, en todos eh, sus vertientes e eh, intentando que, que sean muchos los destinatarios últimos. Hay muchos fondos en juego, ¿eh? hay, hay, hay, bueno, os he dicho, 660 millones de euros eh, ahora mismo, incluso ampliables. Y para más información yo os recomiendo que visitéis la página web o bien pues, que a través de esa dirección que tenéis ahí, ciudadano.idae.es, nos hagáis llegar vuestras, vuestras consultas. Y eso es todo. Muchas gracias.